¿No? hemos logrado que el déficit fiscal en esta gestión alcance a 7.2% como recordarás el 2020 alcanzaba 12.97% ya el 2021 se logra ¿Qué es el déficit fiscal por favor? El .3%. ¿Perdón? Partiremos por esto, básico, ¿qué es el déficit fiscal? Cuando tú eh, gastas más de los ingresos que generas entonces ahí hay un déficit, entonces lo que se ha logrado, este déficit, este, este gasto mayor a los ingresos que te generaba en el 2020 alcanzaba un 12.97%, hemos logrado en el 2021 que se rebaje un 9.3% y ahora estamos en un 7.2%, eso es importante, es importante además esto, bajo un contexto de un manejo de la inflación que estamos teniendo, que es el más bajo a nivel de Sudamérica, que hemos cerrado con un 3.1%, y un crecimiento de la economía superior al 4.3%, 4 que son los datos que tenemos al tercer trimestre de lo que es el 2022. Y esto es importante, ¿no es verdad?, porque no es fácil conseguir niveles de inflación bajos con un nivel de crecimiento como el, el que hemos tenido precisamente en el cierre de la gestión 2022. Además de esto, otro factor importante también es la disminución que se ha presentado en lo que hace a la tasa de desempleo, es decir, se han generado mayores empleos que han permitido que la tasa de desempleo baje. Habíamos Permítame, por favor, antes de avanzar. Este es el cuadro del déficit fiscal, es correcto, este es, ¿no es cierto? Exacto. ¿Por qué en los años 2005, 2006, 2007, 2008 teníamos superávit y desde el 2014 tenemos déficit, mire? Sí, hay que tener en cuenta las condiciones que hemos tenido en la economía, ¿no es verdad? No te olvides que los ingresos en virtud de las exportaciones que tú tienes, que genera también las posibilidades de tener ingresos y generalmente los gastos, hay gastos que son permanentes en el tiempo, como en una casa, ¿no es verdad? Generalmente tú tienes gastos que necesariamente tienes que hacerlos y a veces, inclusive, se incrementan porque los precios se incrementan. Entonces, en ese comportamiento que se tiene de la economía, que no solamente hace a la economía nacional, sino a la economía internacional, hace muchas veces que el tema del déficit se incremente. Pero es importante también tener en cuenta eh, cómo se genera el déficit, en qué tú utilizas de estos gastos, y es importante señalar que en el caso de nuestra economía, en lo que hemos estado haciendo es que también estos gastos no solamente sean gastos corrientes, es decir, lo que vayas gastando normalmente en el día a día, como es en tu casa, por ejemplo, en comprar eh, cosas para la casa del día a día, sino también va en un tema de inversión. Y es importante de esto porque cuando tú haces gastos de inversión, eso te genera ingresos adicionales. Entonces, en este caso, en el caso de los déficits, además de haber una, tenido una disminución en el gasto corriente, también vemos ahí una disminución también en el gasto general, lo que significa que las inversiones que se han hecho están generando también nuevos ingresos que nos han pedido, permitido tener este nivel de déficit. Perfecto. Otro dato que es de relieve, vamos a ponerlo, eh, el que usted nos diga, por favor. Vamos a poner el cuadro que usted nos diga el dato que es importante. Eh, como te decía, es importante eh, porque parecería fácil en un contexto internacional en el que estamos viendo que los precios a, a nivel internacional, tanto lo que son en las economías avanzadas y lo que es en el tema también de Sudamérica, se han ido incrementando, ¿no? Y esto ha provocado también que las tasas de interés, los precios que están teniendo los bancos centrales, se incrementen. No obstante, nosotros hemos conseguido tener un crecimiento, como te decía, del 4%, y una tasa de inflación del 3.1%. Entonces, este es lo este equilibrio entre lo que es el crecimiento y la tasa de inflación generalmente es difícil, pero la situación que nosotros tenemos, que tenemos tener el cuadrito de inflación y crecimiento económico, nos muestra en el, en el cuadrante más importante que hemos logrado llegar a un crecimiento con un nivel de inflación bajo. ¿Eso qué significa? Que realmente la actividad y el crecimiento que se ha tenido está, está favoreciendo a la mayor cantidad de población porque te permite mantener el poder adquisitivo. Y esto obviamente se hace porque se ha mantenido, se ha tenido un tema de subvención a lo que han sido diferentes tipos de, de insumos, por decirle así, lo que es el tema del, del combustible, lo que es el tema inclusive en algunos momentos de alimentos para... Para aves y una serie de cosas que han permitido, o la harina también, que han permitido que precios que hacen al consumo de la mayor cantidad de la población eh, se mantengan a un precio estable en una situación complicada, ¿no? Luego de haber salido de una situación del COVID, nos estamos enfrentando a los problemas y los conflictos que implica el tema de la guerra que está enfrentándose en este momento entre Rusia y Ucrania. ¿Qué pasa, por favor, con un tema que recurrentemente se observa y que tiene que ver con las reservas, con las reservas del país? Bien, es importante señalar y destacar en el tema de las reservas internacionales que si bien se ha dado una disminución en el tema de las reservas, si hacemos una comparación en lo que ha sido el tema de la gestión de 2020, Ahí vemos que la caída que se ha tenido en las reservas, estamos hablando de 12 meses, han sido superiores a la caída que nosotros hemos tenido en lo que hace a unos 23 meses. ¿verdad? Pero además, es importante de señalar en el tema de las, de las reservas que un poco nosotros explicamos el por qué. Esta, esta caída de las reservas, cómo se han utilizado estas reservas. Si vemos el dato de octubre del 2019 con octubre del 2020, vemos que ha habido una caída de 1.579 millones en un año, lo que te decía, en, un, en los 12 meses, y efectivamente nosotros en 28 meses tenemos una caída de 1.379 millones de dólares. Sin embargo, Ahí la explicación es en qué se han utilizado, cómo se han gastado estas reservas que han caído durante este primer periodo que te comentaba, frente a lo que nosotros hemos utilizado. La pues, verdad, ahí hemos utilizado nosotros pues trayendo las vacunas, comprando las vacunas, comprando los test para ver, para, para identificar quiénes tenían eh, la enfermedad del COVID, en el tema de la subvención que te había comentado. Y efectivamente en la anterior gestión, en la gestión de transición, veíamos que ahí no había una explicación. Mucho más si vemos inclusive que los precios del petróleo en ese momento y el diésel y los carburantes estaban a la baja. Entonces ahí la pregunta es, cuando cuestionan el tema de las reservas y las caídas, ¿qué se ha hecho? ¿Por qué en ese, en ese periodo ha caído tanto y no se ha podido mantener y no se ha tenido precisamente todos los aspectos que nosotros estamos revelando en qué se está utilizando. Ahora es importante ver que hay fluctuaciones efectivamente en las reservas en virtud a la modificación de los precios y de lo que se tiene que hacer para poder mantener la estabilidad que tenemos frente a la situación que se ha presentado anteriormente. Y en eso eh, vale también la pena destacar, que lo que se consigue precisamente también con el tema de que no hay una tendencia eh, a la caída, sino hay momentos de fluctuaciones y también tenemos recuperaciones, es porque tenemos también buenos resultados en lo que hace a la balanza comercial y a también a los niveles de exportaciones que hemos mostrado también en estas gestiones desde el 2021 y ahora el 2022, números y resultados positivos. Uh -huh. Es bueno que la gente conozca estos datos. Este, ¿Qué pasa, por favor, con la inversión pública? Porque eso suele ser muy importante ¿no? en el modelo económico que tiene Bolivia. Es importante señalar que efectivamente la recuperación que hemos logrado en el PIB ha sido precisamente por un incremento que hemos tenido en lo que hace a la inversión pública. ¿No es verdad, somos uno de los países que ha mejor eh, logrado en el tema de, los, de las citas de la inversión pública y eso ha provocado también que podamos tener el crecimiento que te comentaba del 4.3 por ciento. Entonces aquí eh, y lo que vemos y, y se ha podido eh, y lo hemos ido señalando es que precisamente la caída y el crecimiento que se ha dado es porque se ha, eh, se ha contraído muchísimo el tema de la inversión pública. Si vemos por ejemplo ¿Cuánto ha sido la inversión desde el 2019 a octubre del 2020? Tenemos que en promedio era una inversión de 134 millones. Lo que nosotros hemos hecho una vez que nuestro presidente Lucho Arce ha entrado al gobierno es hacer una recuperación y lograr una inversión pública de más de 229 millones de dólares. ¿Esto qué hace? Y si vemos en los países de la región de la inversión pública. Somos uno de los países que más hemos invertido en lo que hace este tema de la inversión pública. El dato que da la CEPAL es el 5.1%, el dato que nosotros tenemos es del 6%. Esto promueve la dinamización, la reconstrucción de la economía que te ha permitido también tener una disminución en lo que hace a el desempleo. Un aspecto muy importante, como te decía y te adelantaba hace un momento, cuánto habíamos encontrado en el tema del desempleo, que era una cifra bastante considerable, estábamos hablando de un 11.6% de la tasa de desocupación urbana, hemos logrado disminuir en 7.4 puntos porcentuales estamos hablando que ahora alcanzamos al 4.1%. ¿Y eso qué te genera? Hemos logrado eh, tener una población ocupada de 4.299 miles de personas y eh, esto significa que se han generado 1.2 millones nuevos o, eh, empleos o gente que está ocupada. En sectores como ha sido transporte y almacenamiento, lo que es salud y asistencia social, servicios de educación, actividades artísticas, lo que es alojamiento y servicios de comida que han mostrado, han mostrado estos incrementos. ¿Eso por qué es importante? Porque te permite que la pobreza, la pobreza moderada y la pobreza extrema, disminuyen. Con datos de la CEPAL, que señalamos que, por ejemplo, el tema de pobreza moderada, hemos logrado bajar de un 39 a un 36.4, y en el caso de la pobreza extrema, de un 13.7% a 11.1%. Gracias a lo que se ha dado el pago de los diferentes bonos, hemos logrado que este índice de Gini, que es la diferencia entre los más pobres y, más, y los más ricos que hay en un país, disminuya también de un 0.45% a un 0.42%. ¿El dólar se va a mantener? Sí, es el tipo de cambio que se está manteniendo. Precisamente a las políticas responsables que tenemos y al tema de las exportaciones, que como te, dije, te, te decía, y al saldo positivo que hemos tenido en lo que hace a nuestra balanza comercial, hace que podamos tener un tipo de cambio que se mantenga. ¿El subsidio a los carburantes se tiene que mantener? Sí, pero se están tomando políticas precisamente para poder eh, ver que este, este incremento que se da vaya disminuyendo a través de los programas que se están creyendo nuevas empresas para sustituir el diésel a través del biodiesel, y eso nos va a permitir que ya la importación del diésel sea menor, se pueda producir internamente, este tipo de carburantes que nos permita sustituir la cantidad que estamos ahora teniendo que eh, importar para poder precisamente mantener a sectores como es el agropecuario y otros sectores que hacen uso intensivo de este tipo de combustible para mantener los precios y los niveles de inflación que hemos logrado hasta la fecha. Si no hubiera el subsidio, por ejemplo, ¿cuánto costaría el litro de aceite? El litro, perdón, de eh, diésel. Estamos hablando más o menos que ahorita estamos subvencionando entre 11 y ahorita estamos en un precio de 13. Es esa es la relación. Entonces, además, hay que tener en Perdón, cuenta... Perdón, si, no, si no hubiera no el subsidio, la, ¿costaría 11 litros, dice? Sí, ahorita no trae el dato, pero no solamente al precio del diésel, sino es un cálculo del efecto multiplicador que tiene el precio especialmente de los carburantes. No es verdad, no es solamente plana la relación que se tiene que hacer. ¿no es verdad. Entonces, ahí sí es muy importante el subsidio que sea así, que permite que la mayoría de las personas puedan pues mantener el poder adquisitivo de lo que es sus ingresos y nos permite por sí, precisamente tener frente a una situación internacional tan complicada una economía que se mantiene estable y estamos creciendo, con crecimiento además. ¿Y ese subsidio no hace que bajen así las reservas? Es uno de los factores que precisamente hace, pero precisamente es una política que como Estado se ha tomado para permitir mantener pues, el poder adquisitivo de las personas, porque la inflación, cuando los precios suben, a quien más daña es a la gente pues más humilde, porque obviamente la gente que tiene ingresos altos sí, eh, le ocasiona, digamos, algún conflicto, pero puede superar. En cambio, la gente que tiene los ingresos más bajos es la más afectada. Entonces, teniendo en cuenta que nuestra economía es una economía que crece, pero también para favorecer a los más desfavorecidos, precisamente, son estas políticas que se han tomado para garantizar lo que es la estabilidad y el poder adquisitivo de la población. Ahora, los principales ingresos del país en este momento provienen del gas, provienen de exportaciones no tradicionales. Eh, ¿Cómo es la tabla? Eh, si vemos el tema de las exportaciones, realmente la mayor cantidad de las exportaciones se han dado en lo que es manufacturas y eso es importante porque son productos que tienen un valor agregado, entonces hemos tenido un incremento en las exportaciones como te comentaba Después de haber tenido una caída del 2019 al 2020 de un 21%, hemos logrado incrementar en un 58% ya el 2021 y en esta gestión, comparándonos noviembre, que es lo que tenemos los datos, en un 25%. Y si vemos en el cuadro, eh, que seguramente lo van a poner, en el tema de las exportaciones lo que vemos y es importante señalar que el mayor porcentaje son los aquellas exportaciones que se hacen a la manufactura, después está el tema de la minería, lo que es hidrocarburos y lo que viene a ser agropecuaria. Ahora, qué es interesante también eh, de señalar que las exportaciones, si bien ha habido un incremento, la mayor cantidad, un 85% de estas importaciones vienen en temas de materias primas y lo que es productos intermedios. ¿Y por qué es importante esto y lo que hace bien de capital? Porque eso realmente te permite, porque son insumos que hacen a lo que es exportaciones con valor agregado, o sea, son insumos que te permiten generar productos que tienen un valor agregado, como es, y lo puedes ver en el cuadro, en el tema de la industria manufacturera. Entonces eso realmente muestra también que el propósito de sustituir lo que hace a las importaciones y poder consumir productos nacionales y poder exportar productos nacionales está teniendo un efecto positivo porque precisamente nuestra mayor cantidad de exportaciones ahora, este incremento que se ha dado, son precisamente productos que tienen ese valor agregado que generan además empleo. Muy bien. Muchísimas gracias, viceministra, por haber estado con nosotros. Un gusto el poder haber compartido y dar algunas cifras y datos importantes que muestran este crecimiento, que muestran los tres aspectos, ¿no? Un crecimiento, una, una inflación baja y también una disminución en el tema de lo que es el desempleo. Muchísimas gracias, Jimena. Gracias. Tenemos un consejo importante.